a otra cuestión eh, mi clase voy a editar de la misma manera que era editar ajustes o oh, perdón, era yo ya todavía la tengo, <ríe> la tengo la ruedita activada voy para atrás, perdón en ¿eh? la ruedita <ríe> perdón Editar sección, dice, pero en esta de arriba, en el nombre del título, hay una ruedita. Ahí, ves que acá dice desactivar edición. Bueno, porque yo tengo activada la edición en, por el videito que hice anteriormente. Cuando vos abras por primera vez, pones el nombre del curso y abrís acá, vas a encontrarte con que dice activar edición y un lapicito. Te mostré cómo se hace la bienvenida. Te muestro una clase, por ejemplo, vas a poner editar, obviamente. El título de la clase. Yo quiero dar... Este, de, mi clase va a tratar sobre eh, cadenas alimentarias. No le voy a poner eso porque este sería el contenido, ¿no? Esto después... Esa pues parte cada uno lo revisa. Ponele cadenas alimentarias. O te como, quién come a quién. Ponele lo que quieras. Eh, te muestro cómo sería poner el título. Añadir una actividad o recurso. Mira todas las actividades que podés usar... Eh, en tus clases, chat, consultas, cuestionarios encuestas, foros. Los foros son interesantes y los vas a tener que poner siempre porque es el lugar donde van a interactuar. Eh, esto evitaría eh, los mensajes privados, los whatsapp a cualquier hora. So, la, la norma sería eh, poder comunicarse a través del foro de consulta. Es un trabajo y hay que poder... Este, se tienen que poder acostumbrar, es una cuestión de ejercicio, ¿no? Juego del horcado, juego de. hay juegos acá que te ofrecen en la plataforma, lo único que por ahí la resolución o, la... o cuando vos lo querés implementar, por ahí es un poquito más lento. Tiene esta, esta actividad, esta aplicación, que es una herramienta que es muy interesante, que es la de elección, eh, taller para organizar los trabajos en, en grupos, eh, para que los, la idea es que puedan trabajar colaborativamente en forma virtual tenés un lugar para la tarea eh, podés eh, tener enlaces a una wiki o, o lo que vos quieras ¿no? los archivos que vos vas a ir guardando no hace falta que te vuelvan a pedir eh, me pasa la tarea de abril no ya está la clase Está ordenada, está organizada y vos de cada clase tenés los archivos guardados en cada clase. Eh, bueno, las carpetas, etiquetas, eh, libros, páginas. Bueno, esto lo vas a ir viendo vos a medida que, que vayas este, investigando, ¿no? Ver para atrás. Bueno, tenés... Eh, para editar toda la clase para ponerle el tema de la clase siempre que vos haces un cambio le pusiste un nombre X ¿no? bueno, cuando vos terminás eso tenés que poner acá abajo perdón listo, eh, pusiste este nombre y ahora ya está enter perdón yo siempre uso la. Listo. Listo. Editar tema. Ya vas a poner el nombre del tema. No es ni la aplicación, sino que es mi. Mi pantalla que tiene unos... le pones el tema, vas a, a hacer un resumen del tema, el contenido, subís archivos, subís imágenes, un video, y ya siempre acordate de guardar los cambios. Si vos no pones guardar cambios, cuando salís de ahí y volvés, deseas abandonar el sitio, ¿no? Y volvés a tu, a tu clase. Todos los cambios que hiciste no los vas a tener. No lo quiero hacer muy largo. este eh, Listo. Guardar. Guardar cambios. Ya lo hice. Y ahí vuelvo. ¿Sí? Ahí tengo el tema editado. Y ahí de adentro podría tener la clase. Lo voy a borrar. Y siempre... de esa sección y <ríe> se me hace complicado con este dedo <ríe> pero igual se, se puede trabajar perfecto Este, en este caso soy yo el problema <ríe> Ah, igual acá podría haberlo borrado, pero quiero ir a editar tema y quiero mostrarte cómo se guarda el cambio. Ahí está. Ahí por fin me lo abrió. Bueno, ¿qué podés hacer con esto? Pensar una clase no solamente para tus alumnos de este año, sino para otros años venideros. poder reformular toda la clase y volver a usar tu aula en otro año, porque editas todo, cambias todo. Tus archivos, todos tus archivos los podés ir guardando porque los vas a guardar en tu área personal. Eh, acá voy a editar mi área personal. Voy a editar mi área personal. ¿Ves? Mira, puedes poner los, las planificaciones. Eh, bueno, los cursos que hayas hecho. Eh, bueno. No sé, tiene un montón de cosas que las tenés que ir investigando y, y para mí es, es bastante interesante porque de verdad es un repositorio de, de actividades, es una manera de conectarse con los chicos que no es la del WhatsApp, eh, que se llenan los teléfonos, eh, no hay lugares para las aplicaciones, lo quiero saber